Hola que tal amigos aficionados, bienvenidos sean a otra emisión más aquí en www.elpatorojo.com. transmitiendo, ya lo sabe, desde la cabina del Pato, nuestros estudios centrales en Los Cabos, Baja California Sur, México, así que como siempre un gusto, la verdad, un gusto enorme poderlo saludar a todos y cada uno de ustedes, estamos esperando todavía recibir sus recados, sus mensajes, alguna información, todo aquello que se esté moviendo dentro de esto que es la expresión más salvaje del deporte motor como es el off-road, ahí donde usted radica, aquí lo estaremos esperando con mucho gusto gusto ya lo sabe estamos convertidos en el portal especializado en esta modalidad del deporte motor que pretende obviamente atender a todo lo que está sucediendo en la república mexicana y más allá de nuestras fronteras así que bienvenida sea toda su información y como siempre ya lo sabe tenemos todas las redes sociales a su entera disposición y bueno sin mayores preámbulos arrancamos Comenzando la información de esta semana, comentándoles a todos ustedes lo satisfecho que se encuentra toda la gente allá en Veracruz después de haber llevado a cabo la presentación de lo que será su segunda Baja Veracruz 104x4, este gran evento que está preparado del 29 al 31 de agosto y el viernes anterior en Coatzacoalcos, Veracruz, se llevó a cabo la presentación, estuvieron presentes ahí todos los que forman parte del comité organizador y como invitados especiales tuvieron a representantes del gobierno del estado, del gobierno municipal, a los uh, representantes, representantes También de las diferentes organizaciones automovilísticas De motos, de cuadris, de autos de toda la región Y bueno, parece ser que el evento pretende superar Y por mucho lo que sucedió en su primera edición el año pasado De acuerdo a lo que informa Bernabé Velázquez desde allá Desde Veracruz, están muy satisfechos con el resultado De esta presentación, se comenta que estarían esperando Poco más de 160 participantes para esta Baja Veracruz 104 x 4 Y la verdad es que sería muy grande para todos ellos como resultado de ese trabajo que vienen realizando y ya lo sabes, llevan también las siglas de la Unión de Promotoras, UPRO, también ellos lo han adquirido, están representando también a la Unión de Promotoras allá en aquella parte del Golfo de nuestra República Mexicana, así que la mayor de las suertes, el mejor de los éxitos para todos ellos, con esta que será la segunda edición de la Baja de la Cruz 104x4 que ha iniciado con el pie derecho, ha despertado un gran interés en todos los corredores de la región y parece ser, de acuerdo a los que nos comentan que también hay mucho interés de corredores que irán representando a los estados de Puebla, del Distrito Federal, de Tlaxcala, de Hidalgo, de Oaxaca, así que enhorabuena por todos ellos y la verdad es que todo resulte de la mejor manera. Así que ya se llevó a cabo la presentación, esto sucedió el viernes pasado allá en Coatzacoalcos, Veracruz, un estado que ya lo sabe, también con problemas, problemas muy delicados en lo que se refiere a la delincuencia organizada y esto sería como un contrapeso para todo ese fenómeno social que debemos enfrentar a lo largo y ancho de toda nuestra República Mexicana. Así que mucho éxito para todos ellos. Se parte de www.elpatorojo.com. Y ya lo saben, toda la información que se esté generando en relación a esta competencia, pues estaremos tratando, por supuesto, en la medida de lo posible, de traérsela aquí en cada una de nuestras emisiones. Y pasando a otra información, pues la verdad es que esta semana está muy caliente, muchísimo, muy caliente allá en Las Vegas, la capital del juego. No solamente estará ahora con todo lo que es tradicional en todos ellos, recibiendo a miles y miles de visitantes que gustan precisamente de visitar los casinos ahí en Las Vegas, que es uno de los lugares más importantes a nivel internacional en lo que se refiere a este tipo de entretenimiento, el jugar en los casinos. Pues esta semana estará siendo invadida, ya de hecho lo está, por cientos, por decenas de escuelas de automovilismo fuera de camino que se preparan para participar en lo que será la siguiente fecha, la siguiente carrera de la organización Best Indie Desert y que es para ellos la mejor competencia de toda la temporada, es prácticamente la baja mil para score, bien pues la ruta Vegas a Reno que se estará corriendo el próximo viernes saliendo en Las Vegas y terminando en Reno, es para ellos también la carrera más importante que tiene la temporada 2014 dentro de la organización Best Indie Desert y todas las emociones estarán arrancando este miércoles este miércoles se lleva a cabo la calificación y son hasta el momento más de 70 los equipos con la posibilidad de participar de acuerdo a lo que informa el portal de ellos, de Bessy Desert, pues son más de 70 los equipos que podrán eliminarse para buscar obviamente la mejor posición de salida del de próximo viernes. Sin embargo, tienen que registrarse, así que las actividades se estarán arrancando este miércoles a las 7 de la mañana, de las 7 a las 9 de la mañana estará llevándose a cabo el registro. Registro de todos los corredores, no es obligatorio para los competidores, solamente estarán participando aquellos que decidan llevar a cabo su calificación los que no los hagan, indudablemente tendrán que ser acomodados después de la última posición de todo aquel corredor que participe en esta calificación de acuerdo a lo que informa el portal, no precisa en dónde estará llevándose a cabo esta eliminatoria me supongo que puede ser en Las Vegas Speedway, o no lo sé, la verdad es que no hace la precisión el portal de Best in the Desert en dónde estarán llevando a cabo la calificación pero sí que será este miércoles primer competidor tendrá que iniciar alrededor de las 9 de la mañana todo esto será en Las Vegas, Las Vegas Nevada y bueno a partir de ese momento estarán oscilando todos los competidores que se hayan registrado para llevar a cabo la calificación. Ese miércoles también está previsto en el Hotel Sede que estará albergando el anfitrión vamos de todo lo que será Vegas Arreno 2014 se estará llevando a cabo la tradicional fiesta de bienvenida para todos los equipos que estarán participando así como invitados especiales patrocinadores etcétera incluso aficionados que tengan el privilegio pues de obtener ese ticket, el pase para estar presentes en esta, rompe, esta fiesta de rompehielos, esta fiesta de bienvenida para todos los que estarán participando este fin de semana en la carrera de Ruta vegas Terreno nevada 2014, así que será un fin de semana muy intenso en lo que se refiere a la actividad de este campeonato y estábamos revisando un poquito lo que son las estadísticas de los años recientes esta carrera, fíjese usted se ha interrumpido en algunas ocasiones, no ha tenido la regularidad de otras carreras ha habido algunos periodos en los que no ha sido posible llevarse a cabo o bien ha sido sustituida por algún otro evento la verdad es que no, no encontramos las explicaciones para lo que ha sucedido a lo largo de estos años pero sí es que la carrera no ha sido tradicionalmente año tras año ha habido algunas ediciones que no se han llevado a cabo sin embargo los últimos tres años del 2010 a la fecha se ha venido llevando a cabo la, la competencia el tiempo más rápido que reporta esta carrera son poco menos de nueve horas sin embargo, hay que recordar que no son tiempos que se puedan homologar año con año, las rutas como este tipo de rutas, pues cambian obviamente su distancia, las condiciones de cada uno de los eventos son diferentes, así que por esa razón es muy difícil poder homologar los tiempos y varían varían demasiado, un poco más de 8 horas fue la que realizó el equipo de los Jeffries en el 2004, que es el mejor tiempo de acuerdo a lo que publica el propio portal de best Desert y de ahí en adelante pues hay diferentes tiempos, hasta más allá de 10 horas indudablemente que eso habla de que la distancia seguramente se fue modificando de acuerdo a los tiempos establecidos en estos años de trayectoria que lleva esta carrera de ruta Best in Desert Vegas a Reno que se estará corriendo el próximo viernes, así que muchísima actividad, el jueves estará llevándose a cabo ya lo que es la contingencia, la revisión mecánica en Las Vegas y el viernes estarán arrancando ya todos los corredores para cubrir estas 535 millas son casi 300 los equipos que están ya registrados formalmente, habrá que esperar el viernes para finalmente hacer la precisión en cuanto al número exacto de participantes que va a convocar esta fecha que tiene prevista B. pero posiblemente estaría superando el número de los 300 entre los corredores que estarán participando dentro de la calificación para este miércoles pues destaca, por supuesto, la presencia de corredores muy conocidos como es el caso de Tabo Vildósola y Eduardo Laguna, que ya le hemos comentado que harán llevando la representación del off road mexicano. A esta carrera, indudablemente por los resultados de Tavo Vildózola en los últimos 4 o 5 años Dentro del serial de score, en donde ya ha obtenido triunfos en la baja 1000, en la San Felipe Le queda pendiente todavía obtener un overall en la baja 500 Sin embargo, obviamente por esa trayectoria exitosa que reporta el de Mexicali Estaría por encima de lo que pudiera ser Eduardo Laguna También un jovencito de Mexicali, que es de la sangre joven del hombro mexicano Y que ha estado participando, tiene experiencia en carreras de circuito en carreras de estadio, pero hasta el momento no se le ha dado todavía un resultado importante a Eduardo Laguna Sí si se ha metido a la pelea sin embargo todavía no logra aparecer en el podio, así que bueno, las posibilidades más altas podrían ser con Tabo Bildoso en lo que se refiere a la calificación, sin embargo al margen de eso, hay que recordar que Tabo Bildoso es un corredor que está acostumbrado a venir de atrás, así que pues importante sí será quedar me parece dentro de los 10 primeros, lo cual podría darle un mayor margen de maniobra ...a tavo sola para poder estar peleando el overall... ...el próximo viernes cuando arranque la carrera... ...en el resto, la escudería es norteamericana... ...la Armada norteamericana... ...pues indudablemente que luce muy fuerte... ...con los equipos de los Herbs que estarán ahí... ...con los Weybridge... ...estará también la familia Macmillan... ...es decir, la crema y nata del automovilismo internacional... ...del automovilismo norteamericano... ...están enlistados ya para... Y ...primero, formar parte de lo que será la calificación este miércoles... ...y posteriormente ya lo que será la contienda la batalla en sí para este viernes así que aproximadamente 10 horas hay que estimar que la carrera estará arrancando alrededor de las 10 de la mañana así que por ahí de las 8 de la noche después de las 8 de la noche tendrán que estar haciendo el arribo a la línea de meta los ganadores de esta ruta de Las Vegas a Reno Nevada que se corre este próximo viernes y que será uno de los platillos suculentos que tienen todos los amantes al automovilismo fuera de camino para esta semana y que estén visitando Las Vegas, la capital del juego en donde será la arrancada y de ahí hasta 535 millas para terminar finalmente en Reno también dentro del mismo estado de Nevada. Así que ese es el platillo estelar me parece para esta semana dentro de lo que reporta la actividad del automovilismo fuera de camino a nivel internacional. Pero también vamos a tener actividad aquí a nivel nacional. Los Estados de Sonora y Sinaloa se están preparando en el Estado de Sonora, en Hermosillo, la capital. Se prepara la cuarta fecha de la Copa Azores, carrera de carácter nocturno que se va a llevar este próximo sábado. Allá en la pista Azores, pista que pertenece precisamente a la Asociación de Oro del Estado de Sonora. Y desde donde Eduardo Becerra, que es el titular de la misma, nos ha venido comentando acerca de lo que se prepara para este fin de semana. Habrá actividad para que les gusta mucho me dice a los aficionados que será una, una competencia en lodo una participación de cuadriciclos y que ya se ha estado trabajando para tener un escenario que obviamente sea del atractivo de todos los aficionados de ya de la capital del estado de Sonora y alrededor de las 7 de la tarde de este próximo sábado que estará arrancando ya la actividad en todas las categorías así que será una carrera que tendrá lugar en el transcurso de la noche en la pista Azores allá en Hermosillo, Sonora, al continuar también la temporada de automovilismo en aquella entidad que es uno de los estados, ya lo sabe usted, que está presentando mayor promoción también, una intensa actividad a lo largo del año ya es varios años que vienen trabajando con este campeonato estatal, tratando obviamente de convencer a representantes de algunos otros estados de la región, de las diferentes ciudades también de ahí del estado de Sonora, de Ciudad Obregón, de Navojoa, de Guaymas, de Palme, de San Luis Río Colorado, de Nogales en fin, tratando por supuesto de reunir a lo mejor del automovilismo del off-road del estado de Sonora hay que recordar que también en Puerto Peñasco tiene lugar otro serial, aunque ellos solamente presentan un total de tres carreras ya tienen, ya tienen para los próximos días, tendrán también otra carrera de carácter nocturno, de lo cual posteriormente ya les estaremos informando así que bueno, Sonora se coloca también como uno de los estados importantes que están desarrollando el automovilismo fuera de camino de manera importante otro estado que es vecino del estado de Sonora Sinaloa, aunque los lugares estarán muy distantes, este evento de Azores tendrá lugar en la capital de Sonora en Hermosillo y Sinaloa está informando de un evento que va a tener lugar en Cozalá, Cozalá que se encuentra muy cerca de Mazatlán y que es un evento de aventura extrema con la participación de vehículos 4x4, son recorridos por diferentes rutas que ellos mismos eligen, los que forman parte de esta organización de Culiacán Extreme Off Road 4x4 y que tendrán también actividad a partir del viernes, del viernes al domingo estarán llevando a cabo estas actividades en este evento que lo han denominado COSALTAZO 2014, exclusivo pues para vehículos 4x4 también hacen saber que hay gran interés, hasta el momento más de 100 los equipos que se preparan de la región para estar presentes en este evento, así que estarán arrancando en COSALA, COSALA en el estado de Sinaloa, desde este viernes estarán cerrando sus actividades el próximo domingo y bueno pues indudablemente que también habrá una interesante actividad en esta región del estado de Sinaloa, ya se encuentra muy cerca del estado de Nayarit, es saliendo precisamente lo más al sur que se encuentra del estado de Sinaloa, este lugar de Cozalá, un lugar tradicional donde se come muy rico, donde la vegetación es exuberante, hay mucha agua, hay ríos y arroyos cerca de estas regiones y que seguramente el recorrido que han elegido, los de Culiacán Extremo Road 4x4, habrá de ser muy atractivo para quienes decidan estar participando a partir de este viernes en esta actividad así que ese es el escenario amigos aficionados que tenemos para esta semana en todo lo que tiene que ver con el off-road a nivel internacional, a nivel nacional Y bueno, a nivel local, cerrar también con la información de lo que está ocurriendo con la costera 250. Este pasado fin de semana tuvo lugar el único fin de semana autorizado, cuando menos de manera oficial, para llevar a cabo el recorrido de esta ruta que inicia en Ciudad Constitución, Baja California Sur, la calcera municipal de Comondú, y que estará terminando en elegido el centenario que está prácticamente pegado a la paz capital de nuestra entidad, Baja California Sur. Así que en el transcurso de la semana, al margen de lo que dice la información, ...pues seguramente muchos equipos estarán todavía circulando por estos 250 kilómetros... ...que como bien lo sabe, para quienes conocen la zona... ...pues transita por muchísimos lugares como el Refugio, como Poza de Venancio... ...El Conejo, Conquista Agraria... ...estará bajando por la zona de Los Filos... ...que es un lugar muy atractivo para todos los amantes del off-road californiano ...que disfruta mucho, la verdad es que ahí en esa zona suele colocarse una gran cantidad de gente... ...ya tiene tiempo que esta zona había quedado cerrada para la realización de algunas carreras la Dos Mares, por ejemplo, que generalmente solía pasar, transitar por ese lugar, cuando ya venía de regreso, prácticamente terminando la carrera, pues no ha sido posible que les den autorización para que utilicen ese lugar y en esta ruta, la costera 250, pues bien, parece ser, de acuerdo a lo que informan en el portal, en su página, la Asociación Estatal de Automovilismo de Baja California Sur, estará cruzando por la zona de los filos este evento que tendrá lugar el sábado con la revisión mecánica y contingencia en Ciudad Constitución, Baja California. California Sur y el domingo estarán arrancando muy temprano para terminar entre la una a las 2 de la tarde estará llegando el primero el overall a la línea de meta en elegido el ejido del centenario así que Baja California Sur también tiene actividad para este fin de semana con esta carrera la ruta costera 250 que forma parte de su campeonato la tercera fecha de la unión de promotoras en donde participan la asociación estatal de automovilismo y la organización Pro Baja. así que ese es el escenario pues amigos aficionados que le tenemos para todos ustedes a lo largo de esta semana dentro del la... Off road a nivel internacional, a nivel nacional y también a nivel estatal. Así que estamos llegando, pues, al final de la emisión de este programa. Como siempre darles las gracias en nombre de Norman Ceseña, comandante en jefe de todo este esfuerzo, Rodrigo García a cargo de los controles técnicos y un servidor Alfredo Polanco. Le damos las gracias y los invitamos para que nos acompañe en otra emisión más aquí en www.elpatoroco.com para hablarle más acerca de esto que es la expresión más salvaje del deporte motor, el off-road y todo aquí en la cabina del Pato a través de www.elpatorojo.com Muchas gracias